Y ahora a continuación tenemos a Dominique de Argentina. Adelante. Gracias. Bueno, esto eh, voy a hacer un, una solita con unos papeles porque si no, mi memoria a corto plazo, vamos un poquito mal. ¿eh? Bueno, en, en preso. Me llamo Dominic Cantor y vivo en Buenos Aires, Argentina. Retené, soy gestora de la Fundación Bicibigla. Y quiero agradecer profundamente a plena inclusión por, por convocarme este maravilloso congreso. Aprendí mucho el y, y lo personal fue un honor para venir hasta acá y a diferentes personas que fueron esquecedor, maravilloso. Se voy a empezar con un juego. Espero que se miren, por favor, y que me escuchen. ¿Cuántos de ustedes no puede ir a un lugar? Bájese la mano, por favor. ¿Cuánto de ustedes... No puede ir a Uruguay porque no tiene nadie que lo acompañe. Baje la mano. ¿Cuántos de ustedes eh, da, su da su opinión sobre Eduardo y la comunidad? Baje la mano. ¿Cuánto de ustedes trabajan? Baje la mano. Yo trabajo también. Bueno, ¿por qué hicimos este juego? Para ver que todos somos comunes. Nadie está eh, en la parte visible. Una persona que te invisible para su para la comunidad es que nos podemos aportar, nos podemos ayudar y nosotros tenemos que romper el este mito, porque si seguimos, porque si seguimos así nos no van a ser invisibles, y nos no estamos a ser invisibles. Con a hacer otra preguntita, perdón, eh, pero hay que preguntar. Cuando ustedes piden, un superpoder. ¿Qué eligen ustedes? El ser invisibles. Sí. Perfecto. Pero ser invisible para una cosa así. Es, es muy fácil entonces para una cosa así, para una cosa no, para una cosa así, para, para, otra, cuestión, para otra cosa no. Pero no está bueno ser invisibles. Bueno, si somos invisibles, no podemos aportar, ni ayudar, ni ser lo que somos, personas comunes. Se me a encontrar uno... Pe... Primero quiero a ustedes, porque después voy a dar un ejemplo. ¿Cuál ejemplo de ustedes se, se consideran invisibles? A mí me pasó dos cosas. Una... Estaba en la casa con mi mamá Silvia y hablaban a ella, como si fuera que yo no existía, que yo no estaba allí. Me hicieron inmisible. Y cuando fui al médico, hablaban a mi mamá y no me hablaron a mí. Le digo, perdón, la paciente solizó, ¿eh? acá Hablame a mí. Sí, ¿qué habla con mi mamá? La paciente solizó, a mí y hablame a mí, porque si no, no estoy en es verdad tener que seclar mi macete, perdón, no picos, ¿sí? Eh, disculpe, pero hay cosas que... Y para, para ser invisible a la comunidad, en el barrio, no podemos aportar, ni ayudar, ni a comprender de la cosa, porque yo, o todos, para tener aquel capacidad, tenemos derecho a opinar. En la comunidad, en nuestro barrio, que todo podemos hacer todo, que no hay que poner barreras, y obstáculos, y obstáculos. Eh, hay muchos desafíos, y lo pasamos todos los días, nosotros, la personas que pasa, pasamos muchos desafíos, y barreras, obstáculos, obstáculos. ¿Y obstáculos. qué hacemos? No bajamos los brazos y lo que vamos a salir. Los hospedamos y vamos, y peleamos y peleamos hasta lograr lo que queremos, porque lograr es muy bueno. A mí, yo construyo el océano del mar para estar acá, para estar en Sevilla, para compartir mis ideas con todos ustedes. Y no me arrepiento, porque aprendí muchas cosas hasta acá. Pero siempre me dicen en la casa a mi familia, soy una mujer, vale, soy una mujer adulta, empoderada, pero solamente que soy valiente, valiosa, en que le no es cierto, soy una persona común, una chiste que me vea como soy primero todas las personas y después la discapacidad porque, porque si no es como si fuera, ah, yo soy una chica, yo tengo una chica con, una chiste con, si no me dan, no para, no me dan mi mico no se lo dan perdoname, pero te estás pasando de un límite que no da. ¿Me, ¿Me puede ayudar hacer eh, una, una lista eh, de los buenos ejemplos? ¿O que es un, un gran mundo para ustedes? El mundo es muy, muy grande, es muy amplio el mundo, para el pequeño mundo que se de pueda cerrarla. ¿Cuáles son los pequeños mundos? Cuando empezó, cuando empezó la pandemia, que fue bastante difícil, todo el mundo era rápido, intenso, todo, pero sufriendo todo. Pero nos quedamos en casa, sin salir, sin la portada, sin ayudar al barrio, a la comunidad. Y sufriendo todo, pero los no que con discapacidad, vimos todos los días otro de una casa. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada, porque no queremos que quede la casa. No. Hay que abrir la mente y poder comprender que después... Ah, bueno, que a pesar que, que la persona con discapacidad nos cuesta después lo de, ¿De cobrir, que hay... El sí. Después le contamos. No. Después no. Yo, yo en primera persona veo el noticiero y escucho y veo las cosas. ¿Por qué me tengo que contar después? Yo, yo participo en muchas organizaciones, pero no me da. En, en la, en la comunidad de Baslo, no nos permite que yo participe. Yo participo como la comunidad en, en diferentes fundaciones, la Fundación Visibilidad, la Fundación Asociación de la Política Argentina pertenezco a plena inclusión, a inclusión internacional. ¿Por qué me convocan? A ver, ¿por qué me convocan? ¿Por qué? Porque yo puedo aportar a ayudar a la otra persona a poder tener eh, en primera persona hablar, a ser empoderada y a crecer, porque crecer está muy bueno y, y siempre hay que ver. El mundo grande es, es el sol, las nubes, la noche, la luna, pero hay pequeños mundos. ¿Me cuenta cuál es tu pequeño mundo? Mi pequeño mundo en mi casa, mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis sobrinos. Ese es mi pequeño mundo. Porque los pequeños mundos hacen una diferencia muy buena. Nos cuidan, nos quieren, y nos respetan. Yo en mi casa opino y tomo decisiones. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? puede pasar en todas las familias. Pero si, pero me acusan, le estoy incluyendo realmente en la familia, le estoy también en mi pequeño mundo. El pequeño mundo no es totalmente familia, cada uno de ustedes. Yo acá, yo acá, me siento un pequeño mundo, porque vine, porque estoy, porque comparo con ustedes. Le estoy también me llevo en mi pequeño mundo distrito a mi corazón y me voy feliz a poder hacer, hacer para que las personas con discapacidad puedan abrir su mente. También me gustaría comentarles un poquito. el, el mundo es dar un beso, una caricia, dar un afecto en un colectivo, sea amable, respetuoso, pero también. Cambiar el mundo no solamente hay, hay diferentes cosas, sino también hay una pequeña cosa en el mundo. Las personas con discapacidad tenemos derecho a estar en este mundo. Porque el mundo no se divide. El mundo no se divide. Los comunes, la, las personas con discapacidad. Es el mismo mundo, es la misma sociedad. Era, era como en la misma comunidad. Tenemos que con, convivir. Convivir es la palabra que nosotros usa. No incluyo. No encontrarlo. No, convivir, convivir con todos. Pero no sé, yo no voy a cantar porque somos malas, pero voy a hacer a una linita de la canción. Soy una canción preferida que se llama cambiando el mundo. Caminar el mundo cuando ustedes le dan. Mira adentro del corazón y ve ese horizonte. Caminar el mundo puede ser por ti, puede ser por mí, pero siempre caminando el mundo, mirando para adentro. Pero cada vez somos más visibles, porque mostramos lo que somos, porque aportamos como somos y sentir lo que somos, yo, yo ahora estoy visible, porque estoy acá, porque estoy hablando para ustedes para que puedan incluir a personas con discapacidad, no solamente en los colegios, no solamente en el barrio, en la comunidad, en diferentes ámbitos. Yo, en lo personal, me siento muy honrada de poder compartir estas ideas, porque yo, así, yo Tuve eh, muchas cosas, pero me faltaba algo, incluso ser alguien en el mundo. Porque en el mundo hay que poder comprender alguna cosita. Me fijo porque hay cositas que me malean. Y esto es fundamental, fundamental, fundamental. Sí, líderes, pero en primera persona. Habla por nosotros, que nadie hable por los demás. Nadie tiene que hablar por nosotros a la persona con discapacidad. La persona con discapacidad tiene que hablar por vos propia. Y siempre es fundamental la primera persona. Porque si la primera persona no somos nosotros, es porque siguen hablando. Y si siguen hablando, no podemos ni aportar, ni aprender, ni nada. No nos quiten no probarlos, porque no para por, por un médico, para un, a un trabajo, no necesitan no probarlo. ¿Qué es eso? Que no están incluyendo. Que no están incluyendo, pero que es eso? Un médico más cerca, un colegio, un hospital, lo que sea. Pero tenemos que intentar que la comunidad sea cerca, después más, más, más porque todos tenemos el mismo de eso. Y cada vez vamos a ser más visibles, porque ser visibles a las personas nos ayuda a ser valientes, nos ayuda a, a comprender las cosas, a nuestro tiempo, nuestro ritmo, que no pica más despacio nos enseñan a hacer las cosas porque si no nos enseñan y no ayudamos yo estoy acá ayudando a ustedes ustedes me ayudan a mí porque porque todos aprendemos de todo todos enseñamos entre todos yo yo hacer eh, el viernes, aprender mucho de ustedes, para tener más herramientas para, ver, para ver la Argentina que se cumpla porque si no, no podemos hacer nada y eso hay cosas que yo considero muy importantes eh, primero el liderazgo es fundamental pero también, ser sinceros siempre decir la verdad saber esperar esperar. Somos ansiosos, sí. Somos intensos, sí. Pero hay que esperar, hay que esperar y aprender a frustrarnos, porque si lo caemos, ¿qué hacemos? nos levantamos. No tenemos que bajar los brazos, bueno. No me sale, no me sale, entonces dos otra cosa. No. Vamos y lo frustramos y lo levantamos y seguimos y seguimos. Yo sigo, todos los días sigo, me voy a tomarte plano, me voy a mi abuelo, si, si me equivoco, sí, recuerdo que me equivoqué, ya pleno de tres equivocaciones. pero todos los días tenemos que ver con una perspectiva diferente. Caminar es para el lima de la discapacidad, por decir, no para decir discapacidad, no para decir discapacidad, sino para decir capacidad diversa, porque la capacidad diversa porque discapacidad tal vez es una forma discriminada. Hay que decir, capacidad diversas. Y ah, también, en todo podemos hacer muchas cosas. Y como yo aprendí en esta jornada, como dije antes, todos somos personas, con o sin discapacidad. Y queremos ser personas. Y como yo dije antes, yo tengo un, un lema, nada de, nada de nosotros, sin nosotros, las personas con discapacidad, tenemos que levantar nuestra voz y decir, acá estamos, acá estamos, votamos, estamos acá, mírenos, no nos haga invisible estamos. Y yo, Brasil, lo para más y un pequeño mensaje extra que nadie lo sabe. Uno sin toda la comunidad, sin todo, sin, hay tengo que decir exacto porque si no mi cabeza no me anda, nada de la comunidad sin toda la comunidad. Ya les, les para de perímetro dejar un buen mensaje a todos. Primero, a, a plena inclusión, a Marla y a todos el tipo de plena inclusión, Em, a Mala, em, a Ana y a todos, que muchas gracias, porque, porque me hicieron vivir um, tres días maravillosamente. Para mí fue un uh, placer em, y a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes. Y especialmente, em, para mí fue uno no conocerlos, para mí... Me llevo amigos como Jorge, como Edu, y como gran gente que son mis compañeros que, que me ayudan y que están a, a diferentes fundaciones de todo el mundo. A la Fundación Visibilidad que volvió, con, que, que volvió eh, a confiarme una vez más, eh, porque para mí la confianza es fundamental. Y para terminar, para decirte tres cositas. No es cosa convivir, una, dos, mírenos, mírenos al gobierno, a lo político, a todo lo que sea, mírenos y estamos acá. Muchas gracias por escucharme.